Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Marketing Gastronómico. Este video va a ser muy especial y como pueden adivinar aquí tengo unos amigos que están conectados y se trata nada más, nada más y nada menos de Eloy Rodríguez y Valentina Salazar. Valentina Salazar es una venezolana que está viviendo en México y es una experta en marketing digital para restaurantes. Y nuestro amigo de Eloy, que Eloy Rodríguez, que es un importante consultor de España, de la península ibérica, y entonces eh, hemos querido hacer esto porque nos hemos encontrado en el camino y sabemos que entre más hagamos este este tema, vamos a hacer más fuerte el, el marketing gastronómico. Entonces, nada, bienvenidos, bienvenidos eh, amigos y compañeros de labores. Hola, un placer estar aquí con, contigo. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Valentina. Hola, Camilo. Muchísimas gracias por la invitación. Okay. Personas, eh, trabajando todos juntos y aportando nuestro granito de arena a lo que es el marketing gastronómico, eh, podemos tener un resultado más eficaz en, en el tema de consultoría, ya que en sí, eh, la y todos estamos en marketing gastronómico, pero cada uno tiene su especialidad. Claro que sí. Bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver entonces, hoy vamos a hablar de unas cosas bien interesantes. Se va a tratar de que, eh, bueno, habíamos invitado a, a nuestro amigo de Venezuela, también Jorge Prefetti pero... Él infortunadamente no pudo tener eh, eh, el acceso hoy porque tuvo un percance con su vehículo. Entonces, pues hemos, eh, dada la, la, la dificultad de, de podernos encontrar por las diferencias horarias, entonces dijimos, bueno, tenemos que seguir adelante. Eh, Jorge Prefetti, saludos. Bueno chicos, entonces, ¿cómo empezamos aquí? Eh... Vale, pues empiezo yo y le pregunto a Valentina primero. Eh, por nada, Valentina, ¿consideras que es obligatorio que un restaurante tenga en su plan del siglo XXI un community manager? Bueno, de verdad, sinceramente, eh, yo pienso por todo por todo el contenido, todo lo que se puede trabajar dentro del restaurante que sí tenga una persona internamente. Eh, muchas veces, por si son pequeños restaurantes, no lo tienen. Pero lo ideal sería una persona interna preparada. Eh, sé que por muchas, por muchas veces por los costos es cuando buscan agencias especializadas para que les administren las redes sociales. Pero sí recomiendo que tengan una persona interna, que a lo mejor esa persona internamente es la que le va a, a dar la información y todo el contenido a lo mejor a la agencia. Pero lo ideal sería que dentro del restaurante la persona esté preparada eh, con conocimientos de marketing digital para manejar las redes sociales. Ya que, un ejemplo, un fin de semana que tu agencia no te va a atender al 100%, eh, los comentarios, las crisis, los, los comentarios positivos, las reservaciones por inbox, tener una persona interna que te maneje, eh, en el caso de la página de Facebook o Twitter o Instagram, el fin de semana sería lo geni sería genial. Si he visto en diferentes... Eh, personas y clientes que ha atendido que teniendo una persona interna les va muchísimo mejor que tener el servicio contratado por fuera Muchas gracias Me ha quedado claro, Me ha quedado claro. Bueno Valentina, siguiendo con el tema de con el tema de marketing digital ¿cómo, ¿Cómo lo integras tú el marketing digital con el día a día de la operación de un restaurante? Claro, bueno Ahí, todo negocio, así como un negocio tiene su plan de, su plan de negocio futuro, su calendario eh, mensual de cuáles son sus objetivos de venta, así lo hacen en redes sociales. Eh, ejemplo, un restaurante que va a comenzar, tiene su plan de negocio futuro de un año, plasma en las redes sociales de cómo serían sus diferentes objetivos mes a mes. Para integrar la parte de las operaciones, eh, también, eso no es que se va trabajando el día a día inmediatamente, se va trabajando con meses de anticipación, qué se quiere lograr como objetivo, a lo mejor si la persona quiere obtener mmm, el alcance de las personas que te van a dar los me gusta, los comentarios y todo, pero en sí, eh, todo negocio de comida principalmente lo que quiere es que las personas lo visiten. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las diferentes actividades y dinámicas para que esas personas lleguen? Y cómo, como operativa, bueno, todos los productos que maneja, las diferentes, no sé, los diferentes platillos, los diferentes eh, las diferentes ofertas que ofrece, a lo mejor si ofrece desayunos, comidas, almuerzos, cenas, familiares los domingos, todo lo que la, la, que, lo que la empresa eh, va a vender, eso se tiene que transmitir en redes sociales pero sí se tiene que trabajar con una planificación estratégica con meses de anticipación, como para poder visualizarlo con tiempo y poder tener lo que es un, un resultado efectivo. Muchas veces cuando se va trabajando el día a día, bueno, es que hoy subo esta foto y hoy no sé qué subir, y subo, me llegó, no sé, eh, pan y voy a subir este pan artesanal y así voy subiendo fotos como loco, no tengo una estrategia, el resultado es pésimo. Lo he visto con todas las diferentes páginas que hemos entrenado o le hemos dado asesoría, que si no tiene una estrategia con anticipación, las estadísticas son muy bajas, no tiene un control tampoco del dinero que está invirtiendo en los anuncios de pago, a diferencia de tener todo planificado. Ya, pero... la mano de la parte de, de los objetivos de las rentas. Ok, pero la pregunta mía iba un poco, un poco enfocada hacia... hacia cuando existen ciertas, es decir, obviamente tú tienes que tener una, una, una planeación de, de tu estrategia de marketing y tienes que tener sí. un calendario de publicaciones y, y qué y quieres publicar, o sea, cuáles serían los temas, los tópicos y cuáles son, y cuáles son los, los días en los que vas a publicar ciertas cosas. Eso lo, lo, lo, lo asumía, pero la pregunta mía es del de día a día, de lo que pasa día a día, cómo lo integras en esas redes sociales Aparte de lo que ya tienes planificado, es decir, por ejemplo, llegó, en estos días estuvo acá Hugh Jackman, sí. eh, ellos se volvieron locos, porque imagínate, primero no sabían que iba a llegar, y entonces empezaron a sacar fotos, fotos, fotos, fotos sacaron hasta con la señora que barre del restaurante, salieron fotos con Hugh Jackman. Entonces, es, a eso me refiero. ¿Cómo lo integras? ¿Cómo tienes ese plan de contingencia de cosas que pueden eh, ocurrir? buenas o malas, a eso me refiero sí. en el tema de, en el sí, tema claro de, sí. de integración. Igual en, en, en, el, en el calendario que se, que se puede tener programado, podemos tener como la apertura a momentos, como mencionas tú, de una persona importante que nos visita, o una crisis también que tengamos, tenemos que tener esa apertura. Eh, por eso también en las diferentes plataformas, en el caso de Instagram, podemos subir esa, esos videos de, en los stories o, el, o en Facebook, la parte en vivo de esos videos en vivo, esas transmisiones, entonces sí, podemos transmitir todo ese como que de repente eh, día a día del negocio. Un ejemplo, me tocó el caso de, de una cafetería francesa aquí en Monterrey, que entonces eh, se, estaban, se manejaban todas las redes sociales con su programa, pero también ese, esos espacios libres. Entonces, en el momento que, eh, casualidad, estaba ahí yo sentada en el café eh, conversando con la persona, llega un grupo nos dice, mira, le vamos a pedir matrimonio a esta chica y le vamos a entregar unas rosas. En el momento que llegue la pareja, le va a dar una rosa a la chica y después yo le voy a pedir matrimonio. Entonces, son muy empáticas. Para compartir, estaban ahí las personas también que se encargaba de los videos en vivo, de la parte de Facebook, entonces eso se grabó. Esa parte de que eh, qué bonito es, de que te tomas eh, el tiempo para visitar mi cafetería y para y completar los tías de matrimonio a, a tu novia en mi lugar entonces eso se compartió y fue muy empático también okay. entonces sí sí hay que tener esa apertura teniendo en cuenta el hoy el, el auge que han venido teniendo las distintas redes sociales y, y, y la evolución en, en, en su en su en su manejo y en las prestaciones que tienen las, las redes sociales hoy en día, ¿un restaurante necesita, necesita realmente tener una página web? Completamente sí. Sí, porque las redes sociales son eh, canales que no dependen de, de ti, no dependen, no no son... Las redes no, sociales al final, al fin y al cabo, son empresas. Que, que, está, que te están dejando que metas tu información, información de tu restaurante, pero ellos van a manejar todo el algoritmo, todo, todo, todo absolutamente todo. Lo van a manejar eh, tanto el dueño, los dueños de Facebook, como los dueños de Instagram, como los dueños de Twitter, etcétera Entonces, porque el, las redes sociales son como un canal en el que es un canal intermediario que, te, que, te, que el objetivo de, de los profesionales del marketing es hacer que a través de las redes sociales, Web. ¿Por qué? Porque los datos, ¿me, ¿me oís bien? Sí, está un poco entrecortado, pero sí. Porque es, es un canal en el que es un, un canal informativo, al fin y al cabo. Es un canal en el que tú informas y el objetivo siempre es que el, el usuario visite tu página web. ¿Por qué? Porque lo más importante en el mundo de marketing son la recopilación de datos. Si tú tienes una estrategia en marketing digital, tu objetivo, tu principal objetivo, tu, tu objetivo más primordial es conseguir el dato de ese cliente. Porque una estrategia de marketing sin datos de clientes no es nada. La gente se equivoca cuando publica cosas en redes sociales, sí, sí, pero tienes que eh, crear un, un ebook descargable, eh, contenido atractivo a través de, tu, de tu, del blog de tu página web... Eh, un sistema de reserva en el que captes el, el correo de, de, de ese cliente y que te lo quedes tú, no que se lo quede una empresa externa como Facebook. Instagram. Que los Me datos lo sean tuyos. Claro, no, no, tú no, no vas a disponer de esos datos, se lo van a quedar ellos. Lo que hace Facebook es. Su negocio es que te venden los datos de otra persona. Ese es su negocio. Y entonces, para que te lo, se lo queden ellos. Vale la pena invertir en una persona que se dedica al marketing digital y que el objetivo sea recopilar esos, esos datos. Y luego otras cosas como por ejemplo el término de diseño. Tú no puedes tú no puedes eh, transmitir a un posible cliente, porque lo que hay que tener claro es que hoy en día la experiencia de, de un cliente cuando llega a tu restaurante no, no, no empieza cuando entra por la puerta del restaurante, sino empieza cuando... Te conoce a través de la, de, del mundo del marketing digital, ya sea a través de Facebook, a través de, de los distintos canales sociales. Hazlo desde ese intermediario hasta, la, hasta, el salón de tu, hasta el salón de tu restaurante, que en el mundo digital el salón de tu restaurante es tu página web. Y en tu página web tienes que transmitir la esencia de tu restaurante, contar la historia de tu, resta, de, de tu restaurante, eh, eh, enseñar los platos. Facebook, Twitter e Instagram no están preparados para eso. No, que, que la información se pierde constantemente. Eh, eh, va reemplazándola por otra información y no puedes ni, ni expresar tu, tu, el diseño de tu restaurante ni los valores. Es imposible. A día de hoy. Hay algunos canales como Google, como la red social de Google My Business, lo está haciendo y... Se está asemejando mucho a, a, a, a, al diseño de una página web, pero aún queda muchísimo para llegar a... Para darle la libertad de, de, de expresar como tú quieras, porque es tu negocio y es tu página. Y me parece interesante lo que tú decías de del tema de la, del, del data, ¿no? Es decir, tú no. tienes tu página, OK, puedes hacer mucho tráfico, puedes inclusive, hoy en día, puedes monetizar tu página de Facebook a través de vender a, a vender por, el, por la misma página o a, a través de la misma de las mismas publicaciones de, de hacer farming de hacer x o y estrategias inclusive tengo entendido que Facebook está va a pagar más que lo que paga el mismo YouTube eh, en ese tema pero no deja de ser la información de Facebook yo puedo capturar un... cuando yo pongo por, por lo menos un formulario en mi publicidad de facebook un formulario donde coloco para que la gente esté pero lo que tienes que hacer después que es descargar el csv, el archivo plano para mirar todo, para mirar tu información, o sea para mirar lo que conseguiste y esa información es, es de facebook, no es tuya ¿sí? a diferencia que cuando tú los rediriges a tu página, cuando tú los rediriges a tu página la información es tuya, lo que se registra en tu página es tuya. Yo es que hay, hay mucho, muchas personas que me preguntan, pero es que es imposible competir con canales como TripAdvisor, como, bueno, El Tenedor aquí en España, como páginas que, se, no sé, se me ocurren más, pero a lo mejor ahí en Latinoamérica no son las mismas. Eh, son páginas que, como TripAdvisor, que es el, el portal de reserva más importante del mundo, creo, y a, junto con Yelp y unos cuantos más. Eh, dicen, es que es imposible eh, eh, eh, posicionarte por encima. Digo, si sí es imposible posicionarte por la palabra clave de tu restaurante. De, por ejemplo, restaurantes de Barcelona o restaurantes de Caracas, eh, te, va a salir casi inevitablemente eh, TripAdvisor. Pero es que la estrategia en tu página web, con tu blog, porque recordar hay que recordar siempre que la página web el, el objetivo primordial es escribir contenido de calidad para darle a nuestros usuarios, para aportarles la máxima calidad posible, para que nos visiten, para que visiten o nuestro negocio o en este caso nuestro restaurante. Y la gente está muy equivocada porque dice es que yo no quiero invertir en un blog, en mi página web, eh, porque no voy a aparecer nunca en la primera posición en restaurante Barcelona, restaurante. Está muy equivocada. No solo es, es, se trata de aparecer en la primera posición solo con restaurante Barcelona, sino porque, por ejemplo, si tú estás en restaurante en Barcelona, hay otras cosas que le tiene, lo primero que tienes que conocer a tu a tu cliente ideal. Conocer cuáles son sus gustos, conocer cuáles son sus preferencias y darle ese contenido que esa, ese usuario de la red. Y si tú le das un, un contenido de, por ejemplo, las 10 mejores máquinas de afeitar del mercado, aunque parezca una tontería, si en el blog de tu restaurante escribes un, un artículo relacionado a eso y ven que lo ha escrito un restaurante, pues, puede ser que llame la atención de tu cliente ideal y, y visite tu restaurante. Y ejemplos de, de tipos de artículos así hay a millones. Lo que pasa es que los, los restauradores no, no tienen, el, no tienen la, sí. la visión del marketing digital tanto como lo tienen otras, otras empresas, a, a mi parecer. Eso, eso ha sido una constante en todo el tema de, en el tema de, de, la, de, de los clientes. Es decir, el, y sobre todo el, el, el restaurador restaurador tiene el tiene el dicho yo no sé si en españa o en méxico o en venezuela tengan el mismo dicho eso no funciona conmigo eso del marketing eso no funciona conmigo yo he venido llevo 30 años haciendo las cosas así eso. las cosas han hecho siempre así eh, okay. y ya está. Las, vienes haciendo, las vienes haciendo y las si vienes haciendo y se las vienes haciendo así y estás necesitando y se estás necesitando eh, estás necesitando ayuda porque no estás generando los ingresos o, o la rentabilidad que tú necesitas generar. Evidentemente, llevas 30 años haciendo las cosas mal. O bueno, antes estaban bien, pero hoy en día no están bien. Vale, respecto al tema de los influencers, en España está muy de moda que ahí se ha levantado un cierto revuelo de que, de que muchos influencers contactan con restaurantes eh, para... Pedir dinero a cambio de que mencio, o visiten su restaurante o bien los mencionen en su, en su blog. Yo, mi postura es clara. Yo quería saber de una experta en redes, en marketing gastronómico y redes sociales, cuál es, si ve en el, en el siglo XXI ahora mismo, en el, en el momento en el que estamos, ves una estrategia... Eh, a seguir para un restaurante, el contactar con influencer e invitarle a que visiten el restaurante y pagar un, y pagar un dinero por, por esas visitas? Bueno, sinceramente, personalmente, a mí como Valentina Salazar, eh, no me gusta ese tipo de, de dinámica, de contratar a un influencer, porque eh, al fin y al cabo, las personas se van a dar cuenta que estás contratando para que hablen bien de ti. Natural. Pero también, bueno, está el otro lado de los diferentes influencers que, sí, te pueden visitar y quieren cobrarte por esa visita y mencionar tu restaurante. Y ellos al mencionarlo van a llegar, supuestamente, los, los sus seguidores a comer en ese lugar porque ya lo están mencionando. Si es así, si, es, si, es, si, si se quiere como que introducir esa estrategia al restaurante de contratar un influencer, lo ideal sería que esa persona te diga a lo mejor, te promocione un código para poder medir exactamente que las personas que están llegando a tu restaurante vinieron por ese influencer. Que no solamente sea que, ok, si tomo la foto o estoy en el de Instagram comiendo en esta pizzería, en la pizzería Valentina y está muy bonito y todo lo demás, pero después tú no puedes medir que esas personas llegaron o no. Entonces, si se toma la decisión de decir, sí, de contratar un influencer, para que mencione tu restaurante lo, lo ideal sería aquí eh, a lo mejor un código o algo una, una, una estrategia que, se, que luego nosotros podamos ver que esas personas llegaron para poder después ver el resultado a través de su influencer eh, aquí en, en el caso de monterrey está el, lo que una vez te comenté que es el blog del gordo que entonces ellos comenzaron de hace bastante tiempo y visitan a los diferentes restaurantes y las personas sí sienten que cuando él menciona eh, que está en la pizzería, o que está en una taquería, o está en algún restaurante, es porque de verdad es rico, es bueno y no se está dejando llevar porque le están pagando. Entonces, sí funciona y si sí le llega gente a los restaurantes y se llena y se vuelve, se, más bien se llena tanto el lugar que después no, no ofrecen un servicio de calidad. Bueno, aquí son dos lados de la moneda. Y aquí la persona, si se va, yo sí lo que recomiendo, si vamos a tomar un influencer, que sea medible eh, ese, esa estrategia de que las personas van a llegar y son medibles a través de, de la dinámica de a lo mejor el blog del gordo o cualquier influencer adicional. Ese, esa es mi opinión, que sea medible, si no, no. ¿Cómo? Perdón, yo, me, yo, sí, para, está... yo contra pregunto allí en un momentito. Sí. Eh, ¿Cómo haces tú medible... O sea, porque sé que independientemente que sea Facebook o que sea en Instagram, en Instagram ahorita están haciendo también ese, ese tema de los influencers lo están manejando a través de, la, de la, las menciones. Entonces, sí, por la ejemplo, forma es, ellos dan códigos así. Si, si eso, se, se menciona, en, que bueno, con en, el código de Valentina Salazar, te vamos a dar un, una promoción especial con, porque con están hashtag? llegando porque me vistes a través de las redes sociales de Valentina Salazar. Ah, ok, ya. ya. Pero eso si, si es que te están ofreciendo... De forma que eh, a lo mejor un post en Instagram o un video en los history que diga estoy comiendo en la pizzería, qué rico está mm, y ya más nada. Entonces desapareció en 24 horas, no hay ningún código, no hay nada. Entonces no supimos jamás cuántas personas llegaron por eso que se está invirtiendo. Exacto, no, no tienes un retorno de inversión clara. Y yo pienso, bueno, desde de eso y yo pues... No era pregunta para mí, pero tengo una opinión al respecto y es que simplemente dependiendo del, del, del influencer al que, al que, con el que quieras tratar. Es decir, para mí y, y, para, y para el restaurante debería ser muy, muy importante tener eh, claro cuáles son los valores y cuál es, y cuál es el, el, el, el nicho del mercado de ese influencer. Es decir, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, a... De, de uno de los más famosos aquí pues en Latinoamérica es la Yuya no sé eh. si en España lo conozcan no okay. es una es una youtuber, es una chica pero son los temas, no son temas muy muy al punto habla de todo y es como de, de todo, de todo, de todo, pero tiene millones y millones y millones de, de, de seguidores bueno, no sé si estoy exagerando pero tiene muchísimos además de que ellos trabajan, ellos trabajan con networks, ¿no? O sea, ellos no trabajan independientes y van y dicen allá, oye, yo soy la Yuya y vengo acá, bueno, no sé, saludos a la Yuya. <ríe> soy de, soy el, el influencer X y entonces vengo, ellos trabajan con networks y ellos trabajan en, ese, en, en, en, ese, en esa metodología. Pero para mí, lo importante es que si yo quiero que mi imagen del restaurante se vea reflejada a través de un influencer, es medir que el influencer tenga algo que ver con mí, con mi, con mi ADN, con el ADN de mi restaurante. ¿Ya? No, sí, simplemente, no simplemente decir, ah, no, voy a meter aquí a, a X, para no seguir nombrando <ríe> youtubers o influencers X, bueno, voy a meter aquí a este porque, porque tiene muchos, pero tal vez los muchos que lo siguen a él no sean el, el, el, el perfil de cliente que yo quiero en mi restaurante. Claro. ¿Ya? Quisiera así saber qué opina y cuál es la opinión al respecto de. Del hoy. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ya, sí, tiene que estar en, tiene que coincidir los valores, los valores o incluso la edad o algo tiene que coincidir con tu público objetivo, que previamente tienes que tener definido, que no puede ser, un, no tiene por qué ser un público objetivo solo, sino que puede haber, pero sí que tiene que coincidir, por supuesto, porque si sí, no, no, no empatizaría y sería el efecto totalmente el contrario. Así que sí, lo veo... Lo veo correcto. Sí, y también ahora en la actualidad, eh, más que influenciadores, están los microinfluenciadores influenciadores, que eh, de manera también... Eh, natural te pueden beneficiar muchísimo a tu negocio si está, como mencionan, dire direccionado a su público objetivo. Más que tener millones y millones de seguidores una vez que ellos tienen sus seguidores, eh, comentan o mencionan, eh, ejemplo, tu platillo, y sí le va a llegar al público que, que es del restaurante, porque esa es su segmentación de, de ese, de ese microinfluenciador sí Bueno, Eloy, Perfecto. ya que estamos hablando con Eloy aquí, yo quisiera saber para ti, cuando tú estás haciendo una página web, ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la información más importante que tú recopilas o que necesitas ya, para, de, de tu cliente para que la página web refleje y sea exitosa y refleje, refleje el alma del, del restaurante al que tú le estás trabajando en ese momento? Pues lo más importante es un briefing que mandamos, que ahí se recopilan unas casi 50 preguntas en las que vamos al fondo del pero dentro de ese de ese documento una de las cosas que más nos que más nos interesa es conocer al cliente ideal del restaurante es, es clave es clave para que la comunicación y las imágenes y todo vaya en concordancia y a persuadir a ese a ese, a ese cliente ideal, el otro tema es conocer porque nosotros todas las páginas web que hacemos solemos eh, hacer una pestaña de, de contar la historia del restaurante porque al final el la historia es a no ser que sea una gran gran cadena de restaurantes en un resta cualquier restaurante medianamente grande necesita contar una historia en internet, eh, para llegar a esa gente hay que contar una historia. Y eso es lo que más nos suele costar, porque la gente se cree que no, no tiene una historia, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenemos una historia que contar. La, lo que pasa es que lo, lo que más nos cuesta es que siempre nos devuelven esa pre esas preguntas vacías, ese bloque de tres, cuatro preguntas, para, para indagar un poco de información acerca de conocer la historia de, de, de los restaurantes. Es lo que más... Es lo que más nos cuesta y tenemos que insistir varias veces, varios correos, hacer alguna llamada, hacer alguna hacer alguna reunión por Skype para, para sonsacar y para sacar la información que tienen ahí. Para, para deducir. Que tienen guardada y no quieren sacar. Bueno, ¿y no te, ha pasado, no te ha pasado, por ejemplo, que, como a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que, que uno trata de, de ubicar y construir el storytelling del, del, del restaurante y dice, bueno, cuéntame la historia del restaurante. Y entonces te dicen, ah, no, yo lo compré así. Sí. <risa> y uno dice, oh, okay. ok, entonces, Uf. creemos una, ¿no? Sí, sí, hay veces que hay, que hay que inventarse una, la verdad. Hay veces que hay que inventarse porque es, que es casi imposible. Es, porque no, todo el mundo, porque he trabajado con copywriters profesionales, y muy profesional y muy bueno. Todo el mundo tiene una historia que contar. Lo que pasa es que hay gente que se cierra en banda y no, no muestra sus sentimientos. Es que porque al final es mostrar tus sentimientos, mostrar... Eh, porque una historia no tiene que ser una historia bonita. Que la gente se equivoca, o se cree que una historia tiene que ser una historia bonita, que todo ha sido color de rosa y no. Sino que hay gente... Yo no tengo... Yo he fracasado muchas veces, muchísimas veces, y, se, y, y el día que no fracase eh, me tendré que mirar al espejo y tendré que decir ¿qué puedo no es? estar haciendo mal? Porque si no, no está fracasando, es porque entonces lo que pasa es eso, que hay muchos restaurantes, que, han, que muchos empresarios que han fracasado varias veces y en el mismo restaurante han fracasado varias veces y, y no se atreven a contarles, da vergüenza claro. contarles y, hay, y detrás de esos fracasos donde están las mejores historias. Sí. Y es lo, que, es lo que más nos cuesta sacar. Es lo que, si damos con eso, tenemos la esencia porque si tenemos la historia, eh, una vez que entregamos la web al cliente y ve esa historia, quita por profesionales, por una comunicación persuasiva y que llega al corazón de los clientes, se enamoran de esa página web. Ven, ven esa página, pero claro, es lo más difícil. Lo que más lo que más nos cuesta es son sacar esa, esa información. Y luego ya el tema de la carta, de redactar los platos para que sean lo más así los que inciten al, al cliente ya no solo a comerlo, a comerlo, sino a imaginarlo y a que en el momento que está viendo a través del salón de su casa, que está viendo el plato, que ni que lo vea y que la, la boca le salive de que quiere probar ese plato. Ese, ese es nuestro objetivo siempre. ya Tomando ese tema como referencia, y para seguir contigo un poquito Eloy, ¿Qué hace diferente? Es decir, porque tú eres, eh, tu, eh, tu especialidad es, es, es en páginas web para restaurantes, ciertos Sitios web o portales web, de ahí para arriba, para restaurantes. Pero la mayoría de los restaurantes, por ejemplo, aquí en, aquí en Colombia o en Latinoamérica, van y consiguen una agencia de publicidad y dicen, oye, necesito que me hagas una página para mi restaurante. ¿Qué diferencia una página web? de un restaurante de una página web de X. Es decir, aparte de que venden comida, o sea, cuál es la diferencia y porque porque existe una especialidad en hacer páginas web para restaurantes y no. y no, y no, y no en general. O sea, ¿no? ¿Sí ¿Me explico? Sí, ayer me hicieron esa pregunta, una entrevista que me hicieron, y, y yo creo que, hombre, eh, exclusivamente una diferencia que tienen solo los restaurantes, ¿no? pero si no el sector de los servicios, el sector de los servicios como por ejemplo puede ser los hoteles, los restaurantes, eh, sitios en los que se sirven comida y los que van a vivir un momento concreto en el que va, a, a, en el que se supone que no vas a, sino que vas a disfrutar, y a pasarlo bien. Si vas a un restaurante, a no ser que sea un velatorio y te vayas después de, del de, de, de, de, de, el caso y te vayan a comer, vale, pero el objetivo es, la diferencia es que nosotros tenemos que, eh, desde que entra el usuario en la web, hacer que se sienta bien, que se sienta cómodo, que se sienta que, que se sienta feliz. Ese es el objetivo desde el primer, desde la primera palabra y la primera imagen y la primera línea de diseño hasta la última, es lograr que se sienta cómodo y que se sienta como en casa. perfecto Yo lo que veo la diferencia porque en otros en otros sectores, como por ejemplo puede ser la electrónica o el automovilismo, pues ahí a lo mejor buscan más la seguridad, transmitir la seguridad, a lo mejor el automovilismo no, no busca tanto, hay diferentes marcas de automovilismo, por ejemplo Volvo, no sé si, por ejemplo busca mucho la seguridad. BMW a lo mejor busca más el, el, el sport, el deporte, el, una marca de, de tecnología a lo mejor el diseño, el glamour, tal. pero los restaurantes casi todos coinciden en lo mismo, en, en transmitir un sentimiento de felicidad y de confort y de como, como que estás en tu casa, hacerte sentir como en tu casa, y sí es esa casa. Vale, es que queda una pregunta Valentina. Yo tengo una pregunta para Eloy. Sí. Okay. Sí, en el caso de que muchas veces dicen eh, eh, los restauranteros o hoteleros, en vez de tener eh, una página web, prefiero tener una app, una aplicación de mi restaurante en el celular para que las personas la descarguen y todo eso. ¿Qué opinas tú sobre las app que puedan descargar de restaurante? Sí, es muy muy depende del, del restaurante. No todos los restaurantes necesitan una aplicación, una app, eh, pero no todos no, no todos los necesitan ahora. Pero sí que dentro de dentro de de casi que ya, la verdad que sí que se empieza a, a, a por pero pero claro, es que es como todo, eh, hay restaurantes que vienen y me dicen, quiero una página web. Ayer a, a justo me dijo, desestimé una página web de un restaurante, de un cliente. ¿Por qué? Porque no significa, no, quiero tener. yo no hago página web por hacerlas. Eh, si quiero una página web por hacerlas, te, te, te envío a plataformas como Fiverr o como otro sitio en los que te pueden hacer una página web, te ponen cuatro fotos y ya está aplicación, tienes que tener una estrategia de marketing detrás. aquí qué una aplicación? La, la aplicación se la tiene que descargar la gente y para que se descargue la gente de la aplicación no es como lo mismo que buscar en Google. Se tienen que meter a Google Play o Apple Store y tienen que buscar tu aplicación en concreto. Una página web sí que puede salir, puede posicionarte por palabras claves. Es verdad que tienen que tener una estrategia de marketing detrás. Tienen que tener una estrategia de promociones, de constantemente de promociones, que lances promociones para que la gente se descargue esa aplicación aplicaciones a, a, a tu teléfono móvil. Yo sí, se lo recomiendo a todos los restaurantes, pero sí, pero antes, siempre y cuando, tenga una estrategia de marketing digital y bastante y bastante no solo como una estrategia de, de, de un, un, un calendario editorial de redes sociales, sino que una estrategia bastante más agresiva, bastante más, más profesional. Sí, estructurada. Claro. Ahora, pienso yo, pienso yo que es importante también ver qué tipo de, de, de, de aplicaciones. Porque también, como en todo el mercado, hay chicos, como dices tú en Fiverr. Ah, tengo una aplicación para tu restaurante. Y es una plantilla. Es decir, es una plantilla para tu restaurante, pero te dice que, que, que qué beneficios tiene de hacer pedidos online y no más o sea, tendrías que de pronto ver el costo-beneficio entre mandar a hacer una aplicación y para qué la necesitas realmente si yeah. la necesitas yeah. por ejemplo en sitios como McDonald's por ejemplo son los reyes de, del marketing para restaurantes sin duda eh Sí, se puede llamar restaurantes, eh, eh, pero ellos lo llaman restaurantes porque, sa porque saben, <ríe> porque son son muy inteligentes. Entonces, McDonald's sí que lo hace bien porque tú llegas al, al, al espacio físico y, y ellos, los cajeros, están entrenados para que para que te inciten a descargarte esa aplicación. Porque saben que si te descargas esa aplicación, es lo que estábamos hablando antes, van a tener tus datos y si tienen tus datos, tienen el poder. Y ya está. Y no hay más. y Pero, pero claro, si tú el, le, le haces una aplicación al restaurante Juanito y en el que el restaurante Juanito entras por la puerta y no ves ninguna promoción de la aplicación, ninguna promoción de tal, eso da a entender de que de que Juanito, del restaurante Juanito, quería una, hacerse una aplicación, pues porque había oído que había que hacerse una aplicación para estar al, al, al día. Vale. Así que es eso depende de la estrategia siempre de que haya detrás, igual que una página web si quieres invertir eh, euros en este caso 2000 euros, 3000 euros en una página web inviértelos pero siempre con una estrategia de marketing digital detrás porque si no vale la pena que te hagas una página en WordPress gratuita y, y, y ya está no hace falta más Valentina ¿tiene si otra pregunta ah, bueno. Dime, ¿no? Dime. Y de lo, así, si una persona te menciona, ok, está la página web y aparte está el blog, y solamente puedo comenzar con una sola, o mi blog, ¿qué recomendarías para comenzar a un, un emprendedor? ¿Pero de un restaurante o un en, emprendedor? Sí, de un restaurante. Un, ¿Un ejemplo entonces, es un emprendedor que quiere poner su, su pizzería y es algo pequeño, es emprendedor. Entonces dice, o pongo página web o pongo un blog. ¿Qué recomendarías? Una página web. Porque si esa persona tiene que elegir entre una cosa u otra, una página web. Ok. Sí, una página web informativa y sí. Sí, porque si no tiene los suficientes recursos para para, para hacer las dos cosas, recomiendo la página web. Okay. Valentina, ya Hola. que estamos hablando de emprendedores, <coughs> perdón, ya que estamos hablando de emprendedores, ¿cuál crees tú que sería la herramienta digital más valiosa para un emprendedor? Evidentemente, hablando de valiosa, infiero que también debería ser o económica o gratis. Bueno, ahí en ese tema dicen que las redes sociales son gratis, pero en sí nada es gratis. Eh, nosotros, para en el caso de Facebook, somos su su tesoro, porque como dice, mencionélo, vamos a dejar todos los datos ahí y ellos los van a vender para los anuncios pagos. Yo os recomiendo, si eres emprendedor, vas a comenzar y no tienes mucho presupuesto, bueno, trabaja con lo que es la página de Facebook e Instagram y invierte una cantidad mensual como base porque no tienes historia, vas a comenzar. Entonces, una cantidad mmm, que puedas tú invertir eh, como pruebas el primer mes y de ahí con las estadísticas y todo lo que se logró obtener se pueda eh, visualizar al futuro el siguiente mes. Pero recomend recomendaría trabajar con Facebook e Instagram. Ok, y, y bueno, no sé, de, ¿tú crees que Snapchat es una herramienta o sea, lo suficientemente útil para, para un restaurante o te quedas con Instagram? En ese caso, depende de cuál es tu público. Si tu público está en Snapchat, la puedes, la puedes utilizar. Lo único que se ha visto el fenómeno de que muchas personas se salieron de esa plataforma para estar en Instagram con los history. E Entonces, ya sería cuestión de evaluar. A lo mejor tu local es 100% para adolescentes. Esa plataforma, bueno, vamos a abrir Snapchat y paralelamente manejamos Instagram y Facebook. Ya sería cuestión de cuál es tu público. Bueno, eh, Eloy, una pregunta para cerrar aquí un poquito el ciclo, y es la misma pregunta que le voy a hacer a Valentina después, posteriormente, eh, regálanos un consejo para un emprendedor, un consejo desde tu punto de vista, y de lo que tú quieras, pero que tenga que ver pues obviamente con, con el marketing gastronómico, un consejo que sea valioso para, nuestros, para nuestra audiencia. es un consejo uno solo no uno solo el más importante yo creo que más importante es bueno, más importante no, pero el que recomendaría yo es que planificación que antes de lanzarse a un a, un, a invertir en a una suma de cantidad de dinero, hoy en día los tiempos que corren, con la competencia que hay. Planificación, y en la planificación me refiero a que tengas claro quién es tu, tu cliente ideal, que, que te hagas un, un análisis DAFO, que te hagas, o sea, que planifiques y que, y que investigues y que no te tires a la piscina porque diga, porque te creas que a esta tendencia está funcionando, esta moda del, del de monoproducto está triunfando y yo seguro que tengo cierto dinero y, y va a funcionar porque a todo el mundo le está funcionando. O sea, que estudien mucho y que hay muchas herramientas para... hay plantillas de cómo definir tu cliente ideal a través de una plantilla de varias personas. Eh, eh, análisis DAFO ahí en, en, mi, en mi blog, por ejemplo, tengo un montón de herramientas que, como el modelo Canva, el análisis DAFO, plantillas para crear tu cliente ideal, etcétera, etcétera. Y es más, mi, mi blog está pensado única y exclusivamente para esa gente que, que, va, que va a crear un restaurante desde cero. O sea, que resu en resumidas cuentas, lo que le recomiendo es que se lea mi blog. <risa> <risa> <risa> claro, claro que sí. Eh, de, todas de todas maneras, si sí, la idea es esta, la idea es que, que, que compartamos esta información y que obviamente los invito a que vayan al a blog de Eloy y, y, y lo lean porque es muy interesante y también eh, comparte con, con varios en, eh, expertos en el área y es bien interesante. Valentina, es que... ah, Dios, no dime, dime. Perdón, no, es que no sería muy fácil decir un consejo solo pero mi mensaje no es ese mi mensaje es que te que te formes que te informes bien antes de lanzarte porque eh, aquí en españa nueve de cada diez restaurantes fracasan y no fracasa esa persona solo sino que fracasa un montón de gente detrás por eso y por eso la clave en la clave es el autoconocimiento y la formación y para eso hay que leer formarse y organizar antes de lanzarse a la piscina. ¿Listo? Vale, listo. Valentina, entonces, la misma pregunta. Sí, bueno, yo también, en mi caso siempre les recomiendo a los emprendedores la preparación, prepararse. Eh, muchas veces sienten de que, ok, eh, quiero entrar a las redes sociales, pero tengo mala experiencia porque invierto dinero y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y a lo mejor el caso más básico, subo la foto, abajo sale un botón que dice promover, promover publicación, le doy clic y invierto 100 dólares y no funciona. Pero es que se necesita eh, prepararse. Para eso hay cursos por todas partes en internet, en, por todas partes hay mm, entrenamientos donde no solamente subir una foto, detrás de subir una foto, tú puedes ver qué calificación te puso Facebook, puedes ver también las estadísticas, como esa imagen ha, ha tenido el alcance. Si tú vienes, inviertes 100 dólares en una imagen, la dejaste todo un mes completo, a los dos días tres días la persona se aburrió todo el público se aburrió y facebook igual te está cobrando a ti a mostrar esa imagen entonces hay tantos detalles detrás de la parte operativa de facebook que si no se conoce se pierde dinero entonces en sí sería la preparación si va a entrar a redes sociales bueno yo les complementaría a ustedes que sí es importante prepararse es importante tener yo soy de los que les digo arriesguese pero arriesgase siempre y cuando usted, uno, o tiene la capacidad, o sea, conoce el tema, como dicen ustedes, está preparado, o dos, tiene una buena asesoría. Asesorarse. Buscar a alguien que conozca el tema en que y dejarse asesorar. Sí, estoy de acuerdo. Puedo optar por las dos vías. O la vía de informarte y formarte, o la vía de delegar y, y confiar en terceras personas. Vale. Eh, Para ti, ¿cuáles son las tres cualidades que diferencian de un restaurante que tiene éxito a un restaurante que, tiene, que fracasa? Las tres cualidades que tiene un restaurante éxito las... sí, son lo, son lo básico a ver, para mí un, un negocio se maneja de la misma manera en diferentes en, en diferentes rubros, incluyendo los restaurantes los restaurantes tienen una, una tienen una condición especial, es el servicio no es que el, el contacto es directo con la gente, pero siempre existen no sé si ustedes conocen a, a Marcos Lemonis, el de el, el socio eh, no. él, él dice que siempre eh, un negocio tiene éxito dependiendo de los procesos de las personas eh, de, lo, de los procesos de las personas y del producto ¿ya? entrando un poquito en el tema de discusión que el otro día que, que, que se generó en, la, en, el, en, el, en el grupo de que Manejarlo de, de que si el servicio era o no importante, que si era más importante que el producto, no es igual de importante. El tema es que, como yo le he dicho siempre en las partes donde yo voy, cuando hago una conferencia o alguna cosa eh, o alguna clase específica, les digo lo más importante para un restaurante, sí es el producto, porque si no tienes un buen producto, si no tienes un buen producto, no te metas a vender nada en un restaurante, te a vender carros o motos, una cosa, pero si no tienes un buen producto, de, de, de no estás en el sitio que estás ¿sabes? Entonces, empezando por ahí sabes que tienes un buen producto tienes que tener buenos procesos los buenos procesos se hacen a través de conocer cómo se maneja un restaurante y cuáles son las y cuál es la rentabilidad de tu de tu negocio ¿sí? o sea, poder poder reducir se resume poder reducir costos de operación y que la rentabilidad suba eso es que tú puedas hacerlo de una manera inteligente Es decir, ubicar dónde están las dónde están las salidas de, de dinero Dónde están los desperdicios de dinero Tanto en desperdicios en, en de, de, de, de la materia prima Como en, en sobrantes Como en bueno, una cantidad de cosas que, que, hay que, que hay que mirar En todo el proceso de, de, de operación del restaurante Y tercero, las personas las personas tienen que estar sí o sí, tienen que estar capacitadas, tienen que conocer cómo opera tu restaurante. No todos los restaurantes operan igual. Tienen que conocer cómo opera tu restaurante y qué quieres tú como dueño de restaurante que, eh, que pase en el restaurante, que pase en tu negocio, ¿ya? Es decir, como tú hablabas ahorita de, de, como tú hablabas ahorita de, como tú hablabas ahorita de, de, de McDonald's. McDonald's eh, tiene una manera muy distinta de trabajar que por ejemplo que por ejemplo Starbucks. Se manejan de una manera totalmente distinta. Y tú lo ves desde el principio de que llegas. El guión de las personas, de los, de, de los dependientes, de las personas que atienden, es totalmente distinto. Eh, pero, pero si tú le preguntas a cualquier persona que está bien entrenada, porque eso sí lo tienen, lo hacen magníficamente, es entrenar a las personas. Ellos antes de empezar a entrenar, de, de, de, de soltar una persona a un mostrador de McDonald's, tienen muchos días de entrenamiento. Tienen 15, 20 días de entrenamiento donde básicamente les lavan el cerebro. Pero, pero terminan, terminan haciendo las cosas como McDonald's quiere que se hagan. Y transmiten y transmiten la, la, la política y las, y las necesidades de la, de la empresa como, como tal. ¿ya? Entonces para mí es eso, es decir, tener un buen producto, importante, pero es evidente y es lógico, si, de ahí para, si, de, de, de, de, si no tienes eso no tienes nada para abajo. Tener un buen proceso, ¿sí? los, procesos que sean important que los procesos más importantes que te permitan mantener una buena rentabilidad y que vigiles todos, los, todos los, los, los resquicios por donde se te puede estar perdiendo la plata. Si te están robando, si te estás haciendo demasiados desperdicios, si estás derrochando cosas, si estás gastando demasiada energía. Porque inclusive puede pasar que que, que, que no te estén robando nada, ¿sí? o que no estés teniendo desperdicios. Pero no te has dado cuenta que tienes una mala una mala conexión eléctrica y te estás generando mucho gasto de energía y si tú no tienes un plan de un plan de un plan de mantenimiento entonces no te vas a dar cuenta nunca vas a decir que de la energía está saliendo, de la energía eléctrica está saliendo muy costosa es el sitio, es el punto, no es el punto, es como lo hiciste, pero eso entra dentro de todo el proceso de, de, de, de mirar tu restaurante como, como opera hay un video que tengo yo donde digo que los restaurantes los restaurantes de, deben funcionar como no como un restaurante, deben funcionar como un negocio. Tienen que tener un sistema operativo. Cuando tú montas un sistema operativo, tú simplemente cambias fichas, cambias fichas que estén entrenadas con, lo, con, con, el, con el proceso que ya está establecido y te olvidas. El negocio funciona solito. Es como una, una referencia que hago yo mucho con mis clientes es, tu empresa, tu, tu restaurante debe funcionar como una nevera o como un televisor. Tú lo compras. Lo conectas y ya está, funciona. No tienes que entrar a mirar a ver, bueno, tengo que cuadrar aquí para que esta antena, para que esta antena le funciona nada. Funciona porque así está hecho. Tiene un sistema. ¿Ya? Eso es básicamente lo más importante. Y el. El marketing no, no es importante. <risa> sí, claro, pero entonces dentro de. Lo que pasa es que para mí la visión del la visión del marketing está incluido dentro de todo ese proceso. Si tú no manejas, eh, una de las cosas que yo les digo siempre a la, a la gente es eso, es decir, si tú tienes un buen producto, allí tienes marketing, porque tienes que hacerle, tienes que manejar, eh, tienes que tener dentro de dentro de todo de tu proceso el diseño del producto, dentro de tu diseño de producto tienes que manejar, tienes que pensar en tu cliente para poder presentar un producto de la manera que a él le guste. Eso es hablando del producto. Si hablamos de, la, de los procesos, dentro de los procesos también está eh, la rentabilización de tu producto a través de las estrategias que tú tienes hechas en marketing. Es decir, cómo voy a ofrecer un producto, cuál es mi producto más rentable y cómo lo voy a ofrecer a través de mí, de mis estrategias de marketing. Y cuando hablamos de personas, pues las personas también tienen que estar entrenadas y también tenemos marketing allí al, al al, por ejemplo al escribirles un, un, un guión para la chica que responde el teléfono a la hora de pedir los domicilios o uh, en la manera en la que tú construyes una una historia eh, una historia para contar cuando tú cuando tu metro recibe a la gente ves entonces por eso no lo hice no lo hice como una una como un punto adicional, porque es que para mí está implícito en todo. En, ¿Entre qué es más importante? ¿El marketing, el producto o el servicio? ¿Cuál de las tres es más importante? pero <risa> solo una. Solo una. Solo una de las tres. Para, a tu parecer, eh, McDonald's ¿McDonald tiene un buen producto. No. Bueno, si vamos sí, a hablar de negocio, es, es, bueno, si vamos a hablar de negocio, para mí es el servicio. El servicio, ¿no? Sí, para mí. Difiero de ciertos amigos conocidos. Sí, sí, sí, sí. Yo, yo también. Yo... <risa> para mí es el servicio. Es decir, de, el producto puede variar o no. De, pero, ¿Porque qué Starbucks, Starbucks, Starbucks tiene el mejor café del mundo? Yo creo que no. Tampoco. Tampoco, ni McDonald's son las mejores hamburguesas, pero son las empresas más grandes de, de, de venta de café y las de ventas de hamburguesas, tal vez, ¿no? Yo son creo las que, más rentables, ¿no? mi parecer está por encima de todo, no, no menospreciando a ninguna, porque todos tienen que ir de la mano, es, es un círculo. No, ¿Pero qué tramposo? Que, me preguntaste una. Sí, yo te una para que te moje. Para ah, que te moje. Y me mojé. Para que te mojases, para generar un debate, que de eso se trata. Okay, okay. No, pero eso, yo de, yo me mojo y de, de las tres que te he dicho, yo creo que antepongo, antepongo el marketing. Antepongo el marketing, porque si es que si puedes tener el mejor producto y los mejores procesos del mundo, que si nadie te conoce, nadie va nunca a probar ese producto ni a sentir esos procesos. O sea, que te da más margen. Está claro que para, eh, y, es, y es eso, eh, que para para probar eso necesitas comunicarte a la gente. Ya sea, no, eh, la, y la gente se cree que marketing es solo decir, ah, voy a invertir mil eh, dólares en, en Facebook y en una valla publicitaria. Y no, marketing no es solo, no, más, marketing no es solo eso, marketing es generar una historia generar un, una historia aunque aunque no, aunque ni inviertas aunque ni inviertas ni un centavo en en, en, en, ningún, en ningún medio de, de publicidad sino que te salgas a la calle y te pongas a, a contarle a tus vecinos a tus primos a tus hermanos, el restante que vas a contar de una forma marketing, marketinizada con, con una historia con un, con un storytelling eh, eh, concreto, eh, todos los negocios empiezan así todos los negocios del mundo, Nada. ningún negocio que yo conozca, ningún negocio de hostelería que yo conozca empieza eh, con el con el dueño del restaurante ocultando a todo el mundo el restaurante porque tiene un, pro, un producto en mente que es la que es la caña y un proceso en mente que es la caña también. Lo abre a escondía y dice, por arte de magia va, va a aparecer la gente, ¿no? Ha tenido que informar, ha tenido que contactar con proveedores, ha tenido que contactar y eso es marketing. Claro. Y para mí es lo más importante. Luego tienen un montón de margen de error para, para mejorar el producto y para, y para mejorar los procesos. Pero el primordial para mí es la comunicación y el marketing. Bueno, la comunicación y el marketing dos cosas para mí. Sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Eh, de acuerdo De acuerdo desde el punto de vista que sí, obviamente, tenías que dar a conocer tu restaurante. Mm. Y, y sí, ya, ya en el tema de sostenibilidad del negocio, es decir, si todo el mundo te conoce que no le va a pasar lo que le pasa a los clientes, lo que le ha pasado al cliente que contaba Valentina ahora, es decir ok, todo el mundo me conoce, todo el mundo quiere venir porque es mi restaurante, tengo buena publicidad, tengo una buena historia llego, no los puedo atender bien y no vuelven para mí importante es más que traer bueno es importante traerlos porque si no los traigo tampoco van a volver si no los traigo la primera vez pero eh, dentro de todo el proceso es muy importante la recompra. Entonces, generar, generar esa recompra y generar <coughs> y generar un, buena, un, buen, un buen proceso de, de, de, de, de voz a voz, ya sea digital o sea físico, Que yo le cuente a mi amigo en una charla tomándome una cerveza o que lo haga a través de, de Facebook. O que alguien me pregunte, oye, ¿dónde voy? Porque tengo que ir con mi novia a unos eh, a celebrar años de, o, o meses o días, lo que sea, que van a celebrar. Entonces digo, oye, puedes ir a este restaurante X que es buenísimo y te atienden delicioso. Es, o sea, es importante, ¿no? pero sí, evidentemente, es muy importante darte a, darte a conocer. A lo que yo voy es en la sostenibilidad del negocio claro no hay sostenibilidad si no hay arranque si no te conocen desde el principio no, no hay manera de que te vayan a de que te vayan a ver y para eso uno paga dentro de sus dentro de sus dentro de sus eh, dentro de sus posibilidades paga de en los medios que uno crea que es conveniente y que, y que su y que su estrategia de marketing la, lo haya lo haya visualizado así es decir vámonos por marketing vámonos con marketing por facebook o vámonos con el payaso, como le contaba, yo no sé si el hoy sabe eh, que en Bogotá, básicamente en Bogotá, y no lo he visto mucho en otras en otras ciudades de Colombia. En Bogotá, una estrategia de marketing es un payaso para restaurantes. Entonces, pues ponen un payaso con un megáfono en la calle, y literalmente un payaso, no es que es un payaso feo, payaso de dión. Entonces lo ponen ahí a, a, a, a gritar si bien puede la comida de hoy el almuerzo hoy está a 5 mil pesos bla, bla, así, pero con voz de payaso ¿no? yo no sé hacer voz de payaso pero es con voz de payaso y un payaso pobre <ríe> y eso es una estrategia de marketing y obviamente funciona para las para el nicho al que está pensado, y ha venido funcionando por años y funciona es decir, la gente que de eso le llaman el corrientazo aquí y, y, y la gente va escuchan, ah, está el payaso está el correntazo, ese buenísimo y a veces hay guerras de payasos es bien gracioso pero entonces es eh, a lo que voy con esto es que es importante de todas maneras hacer, hacer la difusión, evidentemente más allá más allá y pensando más allá de eso es pensar en la recompra es pensar en es pensar en, en, en, en, en en la, en la difusión extra que tienes, no lo que estás, no solo lo que estás pagando, sino lo, la extra que tiene que se hace a través de que, de que la experiencia sea importante y que sea una experiencia trascendental porque es que te, te estás metiendo con, con, con la comida y eso es en, en todo sentido importantísimo para un para el, para el ser humano. Una pregunta pero relacionada con tu con tu, con tu web eh, ¿Por qué elegiste el mundo de la gastronomía? Bueno, el mundo de la gastronomía es para mí, empezó como un hobby, yo soy cocinero aficionado, me gusta cocinar, mm, me dice mi mami que no lo hago mal, <risa> <risa> entonces, eh, no, hay me han dicho que no lo hago mal, pero en términos generales es, es, es, una, es una historia de hobby lo mío era, es marketing y, y, y diseño multimedial, producción de video eh, y yo trabajé mucho, pues, trabajé mucho tiempo en, en agencia y trabajé en departamentos de marketing de algunas empresas, de casinos yo encontraba que había sitios, había cosas que no, no, no se lograba a través del, del, del marketing. Es decir, yo sabía que había una brecha por llenar. Y, y, y al final del tiempo yo me encontré, eso fue para para la Copa América, en Estados Unidos, creo hace dos años. Y me encontré con un amigo que hacía mucho tiempo, un amigo de la, de la niñez. Eh, que era mi socio, que aparece en los videos, es Diego Checa. Él es, el, él es un administrador administrador hotelero y, y turístico. Y ha trabajado muchos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Okay. Sí. Es que se me cae. Y él trabajó en muchos eh, restaurantes grandes y pequeños. En restaurantes en cadena y restaurantes, pues no pequeños, sino que. Es que no son de cadena, son independientes. Y encontraba la, la, la, la, la, la misma farencia, pero del restaurante hacia acá. Es decir, no tenía un acompañamiento del, del, del, del mercadólogo, de la agencia de publicidad, no la tenía. No tenía un acompañamiento efectivo. Y yo sentía que cuando estaba trabajando con restaurantes, estando en una agencia, sentía que los restaurantes no permitían que yo pasara más allá de lo que a mí me pedían Es decir, hágame el logo, hágame la la carta y hagan esto pero uno sabiendo que hay mucho más allá de eso y algún día eh, justamente en esa Copa América me puse a hablar yo con mi amigo tomándome una cervecita y toda la cosa y, y encontramos que, que, que, que había un punto de, de inflexión entre los dos allí, o sea, lo que él necesitaba como, como, como, restauran, como restaurantero o restaurador eh, y lo que yo quería ofrecer como, como mercadólogo como publicista y entonces dijimos, bueno, pero si sí, yo conozco tantos temas, porque yo los temas de, de, de, de administración no los manejaba, Entonces, yo conozco todos estos temas y, y podemos, con, eh, podemos eh, fusionarlos, mirar a ver qué hacemos para ayudar a los restaurantes, sobre todo los restaurantes de los emprendedores, que el, siempre, siempre fue desde el principio ese, ese, ese nuestro nicho entonces miremos a ver cómo, cómo hacemos entonces empezamos a trabajar y, sí. y, y salió por, por, por deducción la verdad no le hicimos mucho estudio de marketing al nombre o sea, ¿qué hacemos? marketing ¿para qué? para restaurantes, marketing gastronómico después conocimos que el, el tema de marketing gastronómico empezó a subir y empezó a conocerse, nosotros lo, lo conocimos a través de Erika Sofía Guilera eh, que es una excelente y el, el, el, el, profesional en el tema y que conoce mucho del tema y se volvió un gurú de esto y pues con ello pues, nos dimos cuenta de que, de que realmente no existía una, una, un complemento de esto es decir, realmente los restaurantes estaban solos en ese tema es decir, o tenemos un administrador o tenemos una, una, una agencia de publicidad pero nada que, que lo haga y a través del tiempo me, me, me vine metiendo con los temas de administración metiéndome en la cocina me fascina estar metido en una cocina de restaurante soy una cucaracha no me sacan de ahí salgase salga, salga. es que me gusta entonces entonces y, y otra cosa es que me, que me que yo me enamoro de los de los me han dicho que no es tan buena idea pero pues yo me enamoro de los proyectos de mis clientes entonces lo siento como si fueran míos y eso pues bueno para el cliente es bueno porque me comprometo pero para mí no es tan bueno porque me roba un poco de energía vital pero bueno, eh, en, en términos generales me terminé enamorado del proceso de todo el proceso de cómo manejar un restaurante, aprender, me metí en... Ah, o sea, estuve viendo mucho, mucho eh, por experiencia con, con lo que estábamos trabajando con Diego ver cómo cómo realmente se pueden se pueden optimizar eh, procesos que, que, que están mal desde el principio o sea, el 80% de los negocios con los que hemos con los que hemos hablado tienen, tienen, tienen problemas que ellos no saben que tienen. y la básicamente tienen, tienen esos problemas uno les pregunta, usted sabe cuántos cuánto cuánto se está ganando por cada plato y, y no saben al principio te dicen que sí, pero después le dicen usted realmente sí sabe cuánto está ganando por cada plata porque y sí. se saca evidentemente que no ese es el 80%, el 90% eh, digo, el, el, el, el resto ya es porque no tienen porque no tienen una marca vendible o sea, tienen buenos procesos pero la marca no es vendible o sea, ya sea que le falta, le falta una historia sea porque le falta branding porque tienen un logo perverso o porque no son vendibles o sea comercialmente no, no no no no se pueden poner a competir con nadie en el mercado porque no tienen no tienen la estructura de marketing diseñada pero casi el 80% son procesos okay. ok bueno chicos muchas gracias por participar en esta videoconferencia que pues Espero que les traiga mucha y muy buena información a, a nuestra audiencia. Lo de La invitación para que vayan al, a, a las redes sociales de Valentina, a las redes sociales de Eloy, a los blogs de respectivos y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias diga Camilo y espero que se vuelva a repetir pronto la, esta conversación. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Bye.